Hola, probablemente estés viendo este video porque estás empezando a estructurar un proceso de outbound o de prospección y necesitas un poco de orientación. Si es así, te recomiendo que veas el video. Acá cuento con lautaro esquiafino. Esto fue hace dos años. Contamos cómo empezamos a estructurar un modelo de outbound que terminó generando 40 reuniones por semana eh, en Sirena, que es una empresa que al día de hoy fue adquirida eh, por Zembia eh, y hoy tiene muchísimos clientes. Espero que te sirva. Y un poco las... las voy a contar los objetivos iniciales. Eh, los objetivos iniciales con Andrew eran tener un equipo que dependa de Andrew, que está en sirena, pero que dependa de forma remota, tratar de tener a varias personas eh, que no sean en relación de dependencia para escalar más rápido, eh, que sea multipaís que le agende a todo el equipo de ventas que está en distintas regiones y en distintos usos horarios, o sea, hay diferencia horaria en algunos momentos de cuatro horas entre un vendedor y otro en Sirena, eh, eso genera una complejidad en agenda y además de eso genera resultados pichando en frío, o sea, hablando en frío, haciendo cold calling con los leads. Eh, cuando Andrew comenzó a desarrollar todo esto y entró, no teníamos generación de, de leads, demandan de, de, de, de prospects sí. y tampoco teníamos reuniones, pero bueno, el desafío del equipo de SDR era, era convertir leads. Entonces, el primer paso, si quieren, fue eh, armar un proceso muy simple en donde agarrábamos una lista de, de, de leads eh, de, de potenciales clientes con los que nadie había hablado, los llamábamos en frío y tratábamos de convertirlos a reuniones. Uh -huh. eh, y ahí ya también vos. Eh, Ahí también vos podés comentar, eh, Andrew, pero una de las primeras cosas que me acuerdo que tuvimos que hacer fue que estuvimos una semana más o menos sí. agendando, un, yo no tenía tanto tiempo, pero agendamos reuniones juntos. que sí. eh, Creo que ese es el primer consejo, no sé de reunión sí. pero yo les daría ese consejo a todos, que si están encarando esto, eh, que, que la persona que está comprando agendar, eh, intente agendar una reunión él. O sí. sea, yo había hecho ya agendamientos y sabía que era posible... Si vos no puedes agendar una reunión, es raro que puedas desarrollar o gestionar un proceso sí. para agendamiento de reunión. No tenés que ser el mejor, pero sí. no tenés que poder agendar un, un par de reuniones. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, ¿cuándo fue que nos, nos sentamos? Un par de días, no me acuerdo. Sí, cuál. fue un dos tres días, pero que estuvimos llamando, que de hecho hay, hay, hay, datos, contrato, hay datos curiosos. ¿Ah? Sí, cayó un contrato de, de, de en Chile, pero hay, hay un dato curioso, me acuerdo, creo, que probamos porque a veces no podíamos pasar a la recepcionista. Y que incluso algunas vez más grabado llamándole con acento español, porque a veces con acento extranjeros Entonces, pues, ya tipo, estábamos locos en ese momento. Fue una semana muy intensa y íbamos probando diferentes, este, diferentes técnicas. Pero yo creo que lo, lo importante es que establecimos digamos, esto de. Por ahí el manager es el que puede poder manejarse más con la, con la incertidumbre a la hora de establecer un proceso, pero digamos tenés que hacerlo para bajar un proceso y que después ese proceso sea repetitivo por personas que van a estar tomando bro. Exacto, de hecho, el primer, me acuerdo el primer paso fue, nosotros teníamos una lista de prospects en el CRM que usamos interno y el primer paso fue sentarse, llamar con un plan muy básico, o sea, era, era un pitch muy básico es muy importante yo creo que sea sí. muy básico y sí. que lo haga la gente de la empresa sí. de hecho si hay un director de operaciones, de ventas o lo que sea, que ese director sea el que lo hace Sí, sí. Eh, es un poco de presión también, porque tenés que ser... Algunas reunión alguna, tenés que agendar, sí, si no, sí. no puedes ser directo. Entonces, nos sentamos, hicimos un pitch muy básico. El pitch consistía en dos pasos siempre. Un paso inicial de pasar a la recepcionista, muy similar a lo que hacíamos en el frío si escuchan el podcast, pero era un pasar a la recepcionista con poca información uh -huh. eh, y luego de pasar a la recepcionista, ir a... Eh, el decisor o la persona que aparezca del otro lado y tratar de agendar una reunión con también poca información, porque el teléfono es algo sí. es muy duro. Eh, entonces, les, con este pitch logramos agendar varias reuniones juntos y ahí dijimos, bueno, este, este pitch ya funciona. Uh -huh. eh, lo que nos pasaba era que había casos, de, me acuerdo que había casos en los cuales podían pasar distintas cosas, no sé. Llamás y no te atienden, caso número uno. Caso número dos, llamás, te atienden, pero la recepcionista no te quiere pasar a ningún lado. Desconfía totalmente de vos, eso puede pasar. Caso 3, eh, llamás, te atiende la recepcionista, confía en vos y te pasa a la otra persona, pero la otra persona no está interesada. Eh, y caso 4, finalmente la otra persona está interesada. Bueno, te dando un ejemplo, esos casos, Tenían cada uno una secuencia asociada que siguen sí, hasta el sí. día de hoy. Sí, sí, sí. Una secuencia de mail posterior al caso. De hecho, la simplificamos ahora en tres. Antes eran cinco y ahora han simplificado. Ah, sí, simplificamos. Claro. Estamos escalando. ¿eh? Sí, Pero, sí, sí. De hecho, es mejor empezar más simple. Claro. Eh, sí, bueno. Y bueno, ese es el primer, el primer tip, me parece, tener un pitch y tener un qué hacer en cada caso y operar como si fuera más automático, ¿no? Sí. No, no pensar tanto, sino lo que les va a pasar si empiezan a hacer esto es que van a querer hacer algo a medida en cada caso. Yo me acuerdo que nos pasaba, sí. eh, que en algunos casos decíamos pará, me voy a poner a googlear a la persona y voy a... Sí, eso yo creo que también es importante un poco en el sector que apuntemos y cuántas balas tenemos, digamos. Porque nosotros apuntamos a mid market, por así llamarlo, que son... Eh, empresas de por ahí Tienen 10 empleados En un mercado muy grande Y a medida que vayamos subiendo Algo entra Que son, no sé Fortune 500 Y son tipo Pocas empresas pocos, Hay por ahí hay que hacer un esfuerzo más porque seguramente tu ticket de venta sea muchísimo más alto que el que por ahí puede tener el Sirena con alguien que es como esa Entonces, para mí esa relación es Sí, de hecho, de hecho, ahí veo que están hablando del número de 40 reuniones. Es importante sí. lo que dice Andrew. En, nosotros cuando empezamos a hacer esto teníamos en claro que íbamos a, a empresas que en Estados Unidos serían pequeñas sí. y medianas, claro. en, eh, por, les digo por sí. si leen cosas de Estados Unidos, en Latinoamérica son mid-market. Ese tipo de empresas son empresas que nosotros le vendíamos en frío y que acá se podían agendar reuniones de forma muy masiva sí. si ustedes agendan reuniones para empresas muy corporativas, estamos hablando de, no sé no quiero poner casos en específico, pero empresas multinacionales, gigantes, Fortune 500 por ejemplo, lo que les recomendamos es que bajen el, la expectativa que no traten de agendar tanto sí. hoy nosotros habíamos empezado nosotros, nosotros dos a probar y lográbamos agendar más o menos dos reuniones por día tres reuniones, siendo muy buenos capaz cuatro, entonces era un volumen muy alto para mid market